Ahora nos vamos a ir hasta Cartagena para que conozcan ustedes la iniciativa de un ingeniero que es dueño de un taller. Él se llama Gaspar Pedreño López y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Gaspar, en primer lugar para darte la enhorabuena por esa iniciativa de hacer esas videollamadas para hablar con la gente con un objetivo que beneficia a todo el municipio. Gaspar, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Encarna. Porque la iniciativa es dar visibilidad al pequeño comercio, a los autónomos de Cartagena. Sí, inicialmente lo, lo que yo pensé fue en, principalmente nuestros clientes y amigos de aquí del taller, porque nosotros trabajamos mucho para, para empresas. Digo, pues de cara a esta crisis, a esta situación que estábamos viviendo tan dramática pues a través de nuestras redes sociales que, bueno, pues tienen cierta potencia para, para llegar a, a Cartagena y al ámbito regional, pues poder hacer... Hacerles, eh, hacerles, darles difusión básicamente, es decir, que nuestros clientes pudieran también eh, ver otros negocios de Cartagena, como en este caso bueno, todas las entrevistas que llevamos que hecho. ¿Y de qué se habla en esas entrevistas? Que es un diálogo además muy entretenido que te engancha. Hay algunas visualizaciones, eh, creo que he visto de 14, 15 mil visualizaciones de algunos de los vídeos, Gaspar, no es pequeña cosa. Sí, bueno, eh, dentro de cuando pensé cómo hacer estas entrevistas o la iniciativa en sí básicamente pues, me hice un pequeño guión de preguntas, de qué podía consultarles o mejor dicho, de cómo estaban pasando la situación actual y, y cómo veían o cómo pretendían a, afrontar el futuro básicamente yo recuerdo un día que estaba en casa y estaba harto de, de escuchar malas noticias eh, los datos, de, por desgracia, de todos esos fallecimientos, de crisis económica y, y pensé, digo, se lo transmitía así, además cada vez que alguien que alguien me llama le digo, tienes que contar penas, pero con alegría. Es decir, se trata de transmitir optimismo y pensar en, en qué va a venir más adelante, que seguro que no será todo malo. ¿Sabe, eh, Gaspar, que usted y yo tenemos algo en común? Y es esa, <risa> esa idea, a la hora de poner en marcha un proyecto, este programa que nació el pasado 4 de mayo, nació con ese objetivo, el de contar las cosas desde otro tono, desde otro punto de vista, de no todo va a ser malo. Eh, creo que también hay que abrir una ventana a la esperanza. ¿Y qué le cuentan? Porque creo que hay muchísimas anécdotas, ¿no, Gaspar? Sí, <ríe> eh, en concreto ayer por ejemplo recuerdo una, una muy buena de Mateo Valera que publicamos ayer mismo la entrevista que comenta que cuando él empezó actualmente, para que os hagáis una, una idea es Valera Sistemas de Elevación tiene cuatro sedes a, a nivel nacional y cuenta que cuando él empezó empezó con el almacén era la, el, la habitación de, de la que ahora es su hija y cuando lo llamaban por teléfono lo llamaban empresas como por ejemplo Otis empresas muy importantes, pues hacía como golpes hacía pasos en el suelo ...para simular que estaba andando, que iba a otra habitación... ...simulaba que estaba hablando con otra persona... ...preguntaba si tenía ese recambio... ...y a mí eso la verdad que me pareció súper curioso... Eh, ...también por ejemplo esta mañana pues nos ha contactado alguien... ...para que, bueno, no, nos ha pasado en todas otras ocasiones ya... ...que no son clientes, que no los conozco de nada... ...pero que quieren participar en las entrevistas... ...y por supuesto yo estoy encantadísimo... ...de, de poder darle difusión a, a cualquiera que, que se preste. Gaspar, ¿y lo haces todos los días, con qué asiduidad... ...cuándo nos podemos conectar para verte... Yo me propuse inicialmente hacer dos entrevistas a, a la semana y en este caso pues suelen ser martes-miércoles y viernes-sábado. Bueno, o sea que tienes trabajo, ¿eh? Porque para prepararte las entrevistas, para guionizar, vamos, que sabemos de lo que estás hablando. ¿Y a ti de dónde te viene esta vocación de periodismo? Pues que yo sepa de ningún sitio... <risa> Sinceramente, lo estoy disfrutando mucho. Me, me gusta, es esa sensación es gratificante el poder ayudar a alguien. Aparte, que pues esa persona que, que estás ayudando se siente también muy agradecida. Pero bueno, a mí si, siempre he sido alguien. El otro día me, me comentaba un amigo que, que era alguien inquieto. Digo, quizás es lo que mejor me defina. Y, y precisamente, pues me embarqué en esto. Ahora, bueno, pues, la, la realidad es que está saliendo mucho mejor de lo, de lo que yo hubiera esperado. Y no sé, eh, vamos a seguir adelante y, y que dure o que llegue donde, donde lo más lejos posible, la verdad. Los hashtags son Somos Cartagena, Somos Pequeño Comercio. ¿De qué salud goza el pequeño comercio en Cartagena sí. en plena pandemia? Pues, eh, pues es como todo. A día de hoy hay negocios que aún siguen cerrados, a pesar de estar en fase 1... Otros muchos que están con servicios mínimos. Nosotros en concreto, por ejemplo, pues tenemos eh, algunos trabajadores todavía con, con jornada reducida. Eh, es una situación que nos hemos encontrado, que es sobrevenida y que tenemos que superar al fin y al cabo porque las cosas están ya o la realidad es la que es. Pues esa es la actitud. Gaspar Pedreño López, muchísimas gracias por esta iniciativa, por ponerla en marcha, por cambiarnos un poco el sentido de las cosas, por mostrarnos que no siempre el vaso está medio vacío, sino también puede estar medio lleno. Y gracias por atender la llamada de esta casa. Pues muchísimas gracias a ti, Encarna. También comentarte que vamos a aprovechar y yo creo que en breve empezaremos con Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio, porque también tenemos clientes del resto de la región y me gustaría ampliar la, la iniciativa para todo el que desea sumarse, como te he comentado. Pues me parece una idea estupenda. Aquí nos tienes con los brazos abiertos. Hasta pronto, Gaspar.